Pues esa sería más o menos la diferencia entre un compilador y un intérprete. Y vamos a verlo a través de un ejemplo. Un ejemplo práctico que ya estuvimos también el otro día en clase con ello y es un, un programa muy sencillito que lo que hace es imprimir una frase por pantalla. Y le he llamado hello.c al lenguaje al programa escrito en C y, es, y también lo he escrito en Python y se llama el archivo hello.py. Esto es el código fuente. Veréis que lo voy a editar con un, un editor, no es el nano, es el bi, es, es parecido al nano. Este sería mi código fuente en C. Veis que tiene aquí una instrucción que es printf y después un string, una cadena de caracteres entre comillas, que dice hola mundo. Mientras que el código fuente del programa en Python sería este aquí, más corto, una sola línea, en la que también dice, ya no es printf, sino que es print, no e imprime el mismo mensaje, o la mundo, el mismo string, entre comillas. Bueno, con esto también lo que podéis uh, entender las diferencias entre print y el printf, en C y en Python, es que son dos lenguajes parecidos, bastante parecidos, es como si decimos lenguaje de alto nivel el inglés y el alemán, pues tienen... En inglés hola se dice hello y, eh, y en alemán se dice hello. Realmente solo cambia una letra, ¿no? Es como print y printf. Bueno, pues son lenguajes de alto nivel distintos, el inglés y el alemán, o el C y el Python. Vamos a ver cómo se traducen. Vamos a empezar con el, con el interpretado y yo llamo al intérprete de Python, que está instalado en mi ordenador, que es Python 3, y le voy a pasar el código fuente eh, escrito en lenguaje Python vale, y veis que inmediatamente me lo ejecuta, me dice que me muestra por pantalla el resultado del programa hola mundo en cambio en el, si llamo al compilador de C, al GCC y le paso el archivo con el código fuente escrito en C veis que ahora no me lo ha mostrado por pantalla, pero si veo con ls, con el comando ls -l los archivos que tengo en este directorio, vemos que además del código fuente de los dos archivos de código fuente, se ha generado un archivo ejecutable, este a.out, vale, es este que os hablaba de aquí. La extensión out y, o la exe es lo mismo, en este caso. Vale, este, si yo quiero ver el resultado del programa, habrá Tendría que hacer, bueno, no puedo hacer doble clic porque esto es, eh, no, no tengo aquí un entorno gráfico, pero sí que puedo escribir el nombre del archivo ejecutable a .out y ejecutarlo, y ahora vemos que sí, que se muestra el resultado por pantalla. Y este archivo que os decía, el .exe, eh, el A.out en este caso, es un archivo binario, ya está traducido a binario. Y podríamos ver, por ejemplo, eh, con este programita XXD, le digo que me abra este archivo y veis que es, es, ha traducido el print printf hola mundo de antes, el lenguaje de alto nivel escrito en C, lo ha traducido a, el, a este archivo binario, que son unos y ceros. verdad Bueno, pues espero que con esto os haya quedado un poco más claro cómo, cómo se crean los programas. Partimos de un código uh, fuente y lo traducimos a un binario. Y además que existen dos tipos de, de programas traductores distintos, compiladores e intérpretes. Sí que me gustaría deciros una cosa más, simplemente para vuestra información, que seguramente os estáis preguntando, bueno, ¿y qué diferencias? Para qué, ¿Por qué existe un compilador y un intérprete? ¿Cuál es mejor? Bueno, es una cuestión compleja. Lo que os voy a decir es que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, los uh, sistemas operativos... Están escritos en un lenguaje compilado, normalmente en C, es decir, el código de, de Windows o el código de Linux está escrito en lenguaje C <coughs> y se compila y se, se guarda en un CD de instalación o lo que sea, que es lo que nosotros cargamos en la CPU. Mientras que los, las aplicaciones web, como por ejemplo las que, se ven a través, que funcionan a través de un navegador, como por ejemplo el Facebook o, o el Twitter, pues están escritas en un lenguaje interpretado. En el caso de Facebook no es Python, es PHP, que es otro lenguaje también interpretado. Bueno, pues damos por finalizada la sesión con esto.